¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. video. ¿Ya te lo aprendiste o no, Nano? Ya, ya, yo hago como el a... matriz Solo los tartamudeas, lo, ¿verdad? Solo como no, los novios, lo, lo, lo, lo, ¿sí? Es muy loco. Hace playback. Bueno, Mario, el día de hoy vamos a hacer un juego divertido que ya es un poco viejo. por sí, mucho antiguo, pero, pero, pero el ganador se va a llevar una polla bien grande. Ay, Ay amigo, no, no. ¿Dónde hay que terminar? <risa> Bueno, no. es, que, es que con este juego tú vas a demostrar la capacidad que tienes. Ah, exacto. Mira, no, no te vamos a explicar el juego. Muchos ya igual ya leyeron también el título, se llama Chubby Bully Challenge. Chubby Bully ajá. Challenge. Pero para las Chubby personas ajá, para las personas que son como yo que no entendemos, es literalmente meterse muchos bombones a, a la, la boca. boca. A ver a quién le caben más bombones en la boca. Ah, pues ¿Para qué me van a meter a mi nieto si yo es experta? Es, bonita, es tan chiquita que no va a caer ni nah. yo. la mirada la boca de Mario. Nosotros sabemos hasta el día que vamos a comer polla. Ah. <risa> no, no, no, por, por eso casa. te digo, el ganador de ese juego se va a llevar una grande polla porque. Va a comprobar que tiene una grande boca. Ganadora. Ajá. Lampa, un ejemplo, así. Paul gana. Nosotros dos vamos a comprar una polla grande. Ajá, ¿verdad? exacto. Ajá, si exacto. ustedes dos ganan, pues vamos si dan la Una polla para grande. Para así. Sí. No, sí. o sea, sí, ah, sí. Listo, está bueno, me llega. Claro, bueno, me llega. Así que, vamos, vamos a empezar, ¿Qué empezamos? Un chin champú. A ver quién es ah, primero. Chin ¿Quién pasa primero? champú. chin champú. Paul, yo soy el, soy el primero en comenzar. Piedra, papel, tijera, ya. Yeah. No. No. Ah, el segundo. No, no. Mira, Nano, no, te voy a explicar algo. Para empezar el juego, haz de cuenta. Vamos a empezar el juego, yo lo empiezo. Voy a agarrar un bombón, me lo voy a meter, y voy a hacer movie de ahí... Vuelvo a agarrar otro bombón, me lo meto chubibubi Chubibubi Chubibubi chubi chubi Ah, ok De bombón okay. en bombón vamos a decir chubibubi Tenemos que hablar Ajá Obviamente okay. para hacerlo más difícil eso no, ¿Para ¿Sí? eso ¿Para eso? a favor nosotros decimos comer... Eh, marshmallow No, comer ¿No? Eh, algodón. algodón Algodón Aquí Hola. se llama, aquí bombón son Bombón para nosotros, qué lo que, lo, que, lo choco Ah, ok ¿no? No, no, ¿Como paletas? Ajá, y eso oh, es okay. Sí, aquí en México son esos y realmente, pues así vienen todos de rosita yeah, y No me cabe toda la bolsa de A ver, ¿no? a, ver ¿no? a ver, vamos a ver si es cierto Yo siento que al pobol que le caben 20 Yo lo sé Yo siento que al pobole caben como que por lo menos le van una... más de 20 A ¿sí? ver, ¿eh? claro, a ver, vamos, vamos a empezar, ver. eh Con el número, uno, con la 1 uno. Número 1, a ver Número 1, Shubi Ubi Se vale acomodar, eh No lo no, vas a echarlo así Ah, sí. ok, ok Ajá. ¿Concharte? chubby, ¡Shuibubi! dos! ¡Oh, son ¡Tan grandes, eh! ¡Tan grandes! ¡Tú querías más! ¡Dijiste! Chubby, Chubibubi <risa> chubi chubi ¿Cuánto, pán! ¡Mato, pa ¿Cuántos van? De todas formas ahorita que salgan nos vamos a contar Solo tened cuidado que si no te voy a ir a la garganta porque no te va a meter el dedo y ¿eh? Para <risa> sacarte los molados <risa> Ok, fíjate, tienes garganta profunda, Paul, están grandes los bombones Ajá, puedes acomodarlo Chubby chubi, chubi Síguele, síguele, sí que te cabe otro, sí Ajá, le cabe otro sea, ¿eh? Porque no va con más de aquí Chubi, bubi. <risa> No, te cabe otro, si sí te cabe, yo le empujo, yo le reempujo. Hay le reempujar, nano. Yo te voy a dar el No sé, pero ahorita que lo descupas, nos vamos a juntar. Ahorita que, ahorita que lo descupas. Ahorita... Si sí te cabe otro, Paul, dale, dale, dale, dale, dale, dale. A ver, yo te ayudo a empujarlo. <risa> uh -uh. otro cabe, otro cabe no? Ah, otro, uh -uh. otro, uh -huh. dale uh -huh. el invento de otro sí, dale, dale otro más esta va a tirar la boca fíjate te <risa> se le va a hacer wanga ¿no? uh -huh. <risa> uh -huh. Ahorita vamos a contar cuántos hay. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. No enseñes, vale. ¿Ocho? ocho, ocho, ocho bombones nos copieron la boca. A ver, huele rico, o no huele rico? No, pero no ¿Qué enseñes, ¿Qué tiene? No tiene ¿Eh? nada de malo. Si no... más feas, se me en la boca ah, Exacto. Vamos a ver si Nando supera. Me supera, más, ¿sí? Pero ya te puedes sacar los bombones. No puedes tenerlos adentro. Vamos, Nano Uno, uno, uno, uno. uno. Chubby Di. ¡No! Ubi, ubi. Ajá, ajá. ¡Dos! ¡Ahí van dos! ¡Ahí van, van dos. dos! ¡Dale! ¡No, no! Tres, ¡Tres! ¡Van tres! ¡Van tres! ¡Más de ocho! Eh, ¡Deben de ser tres! tres, tres. ¡Chuby, Buby! ¡Van tres! ¡Van tres! ¡Van tres! ¡Cuatro! <risa> ¡Chuby, Bubi, <booby. risa> <risa> ¡Cinco! tres cuatro Chubby Bubi. cinco, cinco! ¡Te va no. a ganar, Paul! ¡No! ¡Ja, pues... <risa> no, Pum. Bueno, 6, 2, 3, supera a Paul. 6. Oh, oh, nano. Oh. Oh, sí, sí, tienes cachetes profundo. Cachete nano. Que me voy. Va bien, va No sé. 7, ¿Siete, 7, siete, no, no. ese es 7. 7, 7. 7. Sí, Mario. <risa> A ver. Van, van siete Ay, está difícil. bien puede, hermano. ¿Quieres bien, bien, bien. Sí puedes, ¿Quieres, eso? ¿Quieres bueno, bien ¿Quieres eso? No, ya. bien bien bien bien bien A bien bien bien bien bien bien a poco bien van a mezclar ahí todos. Ah, bien No, bien bien bien bien bien No, bien lo a ¿Cuánto ahorita? Es que ya no le traba respiración a la boca ah, Sí. Bueno, a mí también se me empezó este, a cerrar la garganta, ya no cabía Pero, nada A ver, ¿cuántos son, Nano? Ahí, cuéntalo ¿Me ganaste? Diez, cuatro, cinco, seis, siete. Sí. Oh, no sé que soy un 7 va no, ganando, voy ganando. Uh, no, no. Si, logro, <risa> si logro meterme 10, te voy a ganar y te va a tocar una grande polla. Vete a poner Mario. Ajá, exacto. Vamos a ver si Mario come Mario. bonito. Yo siento que Mario sí come ¿Cami? bien. La carita se le mira Mario. Mira, que no. Yo siento que Mario no, es buen comedor. No, no. Vamos a ver. Fíjate que la neta ya nunca ha hecho este juego. Pero vamos a ver cuántos caben. Sí. Claro, está saboreando ahí de sus bombones y todos babeados. Pero bueno, no, pero pues al final de cuentas, Mario, a nosotros, pues son babos son de nosotros, ¿verdad? un beso de nosotros a mí no me importa yo como sea yo siempre me lo como exacto es como una escupida yo no la pongo exacto es lo que le comentaba sí, Mario bien, yo no. también me los estoy comiendo pero que vos te comas mi escupida ¿no? ah si si marido que ya como fueras como mi novio ¿eh? ah exacto es como que se sí. si yo agarraron un el dedo más que en el, el... <risa> <risa> noche no, no hay pedo no hay pedo pero el pedo es cuando yo tú te no. agarras Eh, eh. yo eh, eh, oh, ¿eh? no sí. vengo <risa> <que> te pago <risa> <risa> No, porque así es muy diferente. Ah, es muy diferente agarrar así de aquí. Sí, claro. Sí, pues es su mismo baba. Vamos a empezar. Es como un... Primero, Chubby Bubby. Uy, yo siento con el primero asco. <risas> Siente asco, ¿tú crees? ¿Cómo? Dos. Ahí va Mario. Yo sé que tú tienes gran boca, Mario. ¿Qué pasó? No, no, no. Es que me da no. asco. No. Está llorando, miren, ¿Eh? está llorando. Te saco lo que tienes contigo. Exacto. Saca, antes de empezar de mago. Saca tus... Mamá, no puedo. Tú eres mago, Mario, tienes que sacarlo. Ah, pero primeras. yo la repodato a, a Paul. ¿no? Dale, van dos. No, pero no te lo debes de comer. Va uno, dos. No, Chubi-Bubi. Chubi-Bubi, dos. Vas, Mario, <risa> tres. Chubi-Bubi. Nada, le da asco según, ¿no? ¿Tú crees? Ah, pero ahí dices. Te... <risa> no. <risa> Chubi, Bubi, Mario, van tres, sí, sí, Métete sí. el cuarto El cuarto, el cuarto, ah. el cuarto ¡Naaaaa! ¡Ay, pero cuando todo eh. Juan, <risa> Nano, cuando está solo, ¿cómo le hace? ¿Cómo le hace, Nano? Juan, <risa> está solo, está jugando con un micrófono, ¿no? Cuatro, y me sí. metí ocho, Mario no, man, bien asqueroso, por favor. ¡No manches, estás llorando! ¡Soy muy asqueroso! Que llorón! ¿Verdad, Nano? Lloró, que llorón! No, ¡Eso no, no es nada! ¡Oye, güey! ¡Nada! Ah. Pues soy el perdedor, la neta, güey. ¡No manches! A ver, voy a intentar el intento, segundo intento. Ten, cómete eso, Nano. ¡No, no, no. no gracias! Es que... Yo soy muy asqueroso. Yo con cualquier cosita... ...siento que me atrae. No, te que matar ya. Pero ni yo, que mi boquita bien chiquita, por ahí. Sí, pero de. Que exacto, no eres asqueroso. No, no, no, no, pero si sí le cabieron 7 uh, a Nano. Vamos, pues. Me que yo pensé que le iban a caber menos a Nano. Uno. Chubby, Chubby, Bubby. Sí. Vamos, hoy sí, vamos con todo. No da por tu peor. Chubby, Bubby. Si estaba, ya le meto un dedo. Exacto, exacto. Chubby, Bubby. Van cuatro, ¿no? Van 4 igual el 3 el cuarto el cuarto el cuarto debes de meterte 8 9 Ah, <risa> ¡Qué decepción! con ¡Exacto! ¡Qué decepción, Nano. Nos decepcionó a todos, ¿verdad? ¡No, no Es sí, acabo de comer también ¡No, no! ¡Pero que sabe! ¡No más comelos, pues! ¡No! ¡No, no. Se, no ah, más que si comer ya que me polla, no me compré pollo, ¿viste? Ah, tú fuiste el primero! No, te lo acabaste! Tiene que enseñarse, ¿verdad, no? Tienes que enseñarlo Tiene que enseñarnos más No o sea, puedo, no, más, no, no puedo No, más, Acabo de comer De todos modos, aquí el ganador fui yo, el perdedor Mario, se debe comer una polla y el para lugar, que aprenda. En el segundo lugar Ajá. es barra lo que he dicho Ajá. Yo siento que él no tiene que invitarnos a nosotros. Sí, él nos tiene que invitar <risa> la polla. Claro. Por lo menos seis, más... <risa> Exacto. Pero el más grande. Sí, más grande, ah. la, la más grande. La polla más grande Ajá. quiere Nano. Ah, porque a él le gusta quiere la grande. Bueno, Mario, así terminó el reto. La verdad, fue algo rápido, ¿no? Sí, anda. sí, pero está rápido, pero es, es, es algo entretenido. Pero fíjate que, que yo pensé, Nano, que me iban a caber más porque. Compramos dos bolsas de bombones. Yo te dije que con una teníamos... No igual, yo estaba pues, hablando de ablatinos. Es que yo pensaba nada, que eran poquitas. La <ríe> al final ni me como nada. Exacto, no como... Sí, Fíjate, pero enano, que sí me sorprendió que comieras tantos. Siete, bombones, Siete, tú te ocho. Cabieron, ajá, ocho. Y yo cuatro. Bueno, pero. ¿sí? Es que, Paúl, es que, paul, es que paul tiene garganta profunda. No. pero. Es que no, El cachete. Es <risa> <No, risa> tiene garganta profunda. No, Exacto, yo no. Sí, pero no, no, no, no lo quise demostrar no en público. ya te dimos, pues, no es porque lo Hermano, no, no lo quiso demostrar, no, nada. Ya no. quiso ocultar nada, no estoy su madre y aquí lo vieron, la neta. ¿No tienen pues. que, que comer esto? Sí, son tuyos. No, sí. No, Ay, no, no, llorón. No ¿Qué llorones Mario! ¿Los ¿Quieres? No, gracias. Aprovecha. <risa> ¿Qué pasa? No, bo, te doy mi polla No, mejor no, no, no. no. Mario, espero que les haya gustado el video Y recuerden dejar su like Suscribirse Compartirlo y a... activar la campanita. Y vayan a seguir a Facebook para llegar a 10.000. Ah, ya queremos también. llegar a 10.000, por favor. Vayan a seguirnos a Facebook y también a Instagram. Y también vayan a la, la cuenta de... Nano, sí, nano, no, no, para que vayan a, a suscribirse y YouTube. a ver los videos. Ya. Mario. Nos vemos hasta el siguiente video. Eh, nos decepcionó, Mario. No. Ay, venganza, Ay. Mario. ¡Qué vergüenza! Hasta la próxima. I'm